El director del Comando Regional Noreste de la Policía Nacional con asiento en esta ciudad de San Francisco de Macorís, General Suardí Correa, se refirió este jueves a los diversos operativos llevados a cabo por la institución del orden. Claro, vamos a continuar eh, realizando eh, contacto en los diferentes sectores y barrios con la comunidad, escuchando la problemática que está afectando a dichos sectores, a dichos barrios y eh, buscándole inmediatamente las soluciones a fin de resolver esa problemática que ellos no manifiesten en las reuniones. Anoche precisamente estábamos en el sector Santa Ana, eh, escuchando eh, eh, la comunidad, los problemas que le afectan allí y inmediatamente hoy ya direccionamos a los miembros de la Policía Nacional para que eh, ellos allí se sientan seguros y tranquilos. Hace un llamado a los que tengan casos pendientes con la Policía Nacional entregarse por la vía correspondiente. Bueno, esos que tienen eh, casos pendientes, homicidio, heridas, asalto, nosotros permanentemente eh, estamos detrás de ellos, eh, buscándolos con orden de arresto, persiguiéndolos, y le hacemos un llamado que, si, que se entreguen, que busquen la forma que ellos entiendan eh, que sea más fácil para ellos, un pastor, un periodista, un padre, un presidente junto de vecinos, un abogado, pero que se presenten principalmente, andamos detrás del reconocido delincuente chino, que ultimó a otro ahí, a balazo que tenía también un gran rosario de antecedentes en nuestros archivos policiales, eh, pero queremos que él... Eh, se presente o que sepa que nosotros le estamos persiguiendo. Para NTN, su noticiero regional, Joanny Paulino.